Hola emprendedores y emprendedoras canábicos, bienvenidos a su video podcast de negocios, cannabis y política. El día de hoy vamos a tener un tema que ha estado, han estado pidiendo mucho en redes sociales, que platiquemos un poco de lo que estamos haciendo eh, en... ver con los plásticos, eh, con lo que tiene que ver con el plástico biodegradable de cáñamo, así es de que sean bienvenidos a todos, a todos, a todos los que van llegando, por favor compartan este video, avísenos cómo, cómo es que podemos colaborar con ustedes para que ahora en esta eh, pues nueva... Eh, pues nueva era del cáñamo que estamos viviendo nosotros internamente en nuestra empresa Vamos a presentarles los primeros prototipos en vivo Vamos a presentárselos completamente en vivo ¿Por qué? Porque vamos a hacer un, un live desde el lugar donde vamos a hacer el lanzamiento Vamos a hacer una rueda de prensa donde les vamos a presentar por primera vez los plásticos biodegradables de cáñamo industrial, vamos a, a estar pues aquí todos listos para nosotros poderles dar esta información para que vean realmente qué es todo lo que estamos haciendo en Canamiche, así es de que por favor compartan, suscríbanse aquí al canal si están viéndolo desde YouTube, si están viéndolo desde Facebook también denle like y compartan por favor y pues vamos a comenzar a, a contar un poco de cómo Fuimos poco a poco llegando a este camino porque en realidad nosotros estábamos como la mayoría de los grupos emprendedores y de activistas que, pues, realmente estaban en torno a la parte eh, o medicinal o a ver qué se podía sacar de la regulación con todo lo que tiene que ver con la parte recreativa. Y poco a poco fuimos moldeando, poco a poco fuimos viendo realmente que era el camino que nosotros decidiríamos seguir y afortunadamente descubrimos este nicho en el cáñamo industrial, ya lo puedo comentar más abiertamente y, y, y, y si tienen preguntas háganlas, acá abajo dejen en los comentarios, vamos a... Vamos a contestarlas todas y cada una de esas preguntas y así comenzamos, o sea, no, no, no había un plan maestro en el que nosotros dijéramos, sabes qué, nos vamos a dedicar a, al cáñamo industrial, nos vamos a dedicar al plástico biodegradable, no era ese nuestro objetivo principal. Pero, la vez, eh, les pido por favor que me ayuden a compartir el video, que lo compartan, que le den un like a las personas que van llegando, que dejen sus preguntas y sus comentarios aquí abajo, por favor. Denle like al video, suscríbanse aquí para que vean todos los nuevos videos que vamos a estar sacando, que vamos a estar este, publicando tanto en Facebook como en YouTube. Así es de que... Pues vamos a, a, a volver a la historia, no no había, no era algo que nosotros tuviéramos planeado, no había un plan maestro de nos vamos a dedicar a cáñamo, nos vamos a dedicar a los plásticos, sino que fueron una serie de hechos y de acontecimientos, tanto externos para nuestra empresa, como también internos, o sea, hubo muchas cosas que han estado pasando en el interior de, de Canamich, eh, en el interior de este grupo ya de empresas que poco a poco les vamos a ir dando esta información. Pero lo primero es que esperen esa rueda de prensa porque ustedes van a ver en vivo los primeros prototipos de plásticos biodegradables de cáñamo. Es algo realmente histórico y muy trascendente para nosotros. Así es de que vamos a estarles compartiendo todo, pues toda esta información. Eh, nosotros pensábamos es que necesitábamos... Eh, pensábamos que, que era algo pues completamente difícil que era algo que nos íbamos a poner eh, metas completamente pues distintas a las que todo mundo estaba poniéndose y, y realmente enfocarnos en el cáñamo fue uno de nuestros mayores aciertos porque se empezaron a hablar eh, empezaron a a, a, a ver mucho en torno de la parte recreativa. Empezaron a ver muchos grupos, muchos emprendedores, muchos circuitos de autocultivadores, eh, muchos activistas, muchos grupos en distintos estados de la República. Estuvimos ah, ah, viendo todo lo que estaban haciendo todos y prácticamente todos redundaban, eh, redundaban en lo mismo, redundaban eh, en los derechos, que, que pues obviamente todo el mundo tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, todo el mundo estaba en la parte del mercado recreativo, todo el mundo estaba eh, en buscar los niveles de THC, todo el mundo estaba eh, pues culturizando, por ejemplo, con las copas canábicas, han estado eh, culturizando aquí México con, con la reciente legislación, se ha estado tratando de imponer esta cultura de las copas canábicas, que a mucha gente le atrae, a mucha gente le agrada todo lo que tiene que ver con con esto, Pero son ya muchas copas canábicas, son ya muchos activistas, son ya muchas eh, personas que están en torno a la parte recreativa. Eh, si ustedes se fijan, no hay propuestas que tengan que ver con el medio ambiente, que tengan que ver con realmente beneficiar a, a, un, a un porcentaje de la población pues más amplio. Así es de que nosotros decidimos irnos por ese rumbo de, de, de los plásticos, y, y fue dándose poco a poco, o sea, no es algo que también se dio de un momento para otro, sino que fuimos escalando poco a poco todas la, las. Pues los inconvenientes que había, había muchísimos inconvenientes en, en un principio, era algo que completamente se nos. Se nos, uh, nos hacía muy complejo a nosotros, porque. Pues llegar a. A presentar, por ejemplo, esto que ya tenemos para los próximos días, de que vamos a tener plásticos biodegradables, pues sí era algo que nos metía mucha presión internamente y, y ahora que nosotros pues, lo estamos trabajando de esta, de esta forma que estamos eh, pues avanzando en la parte de los plásticos, vemos que también ya hay muchas más, más personas, muchas más organizaciones que quieren dedicarse a lo del cáñamo, porque cuando nosotros salimos en 2019, eh, a principios, do, finales de 2018 o principios de 2019 pues no había liderazgos no había eh, todos eran colectivos todos eran, eh, es, una, es una agrupación que somos todos, siempre no, no había eh, no se generaban ese tipo de liderazgos si no chequen a redes sociales ahorita ya hay presidentes y presidentas y fundadores y fundadoras cuando antes pues no, no, no, no, no existía nada, nada por el estilo pero nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que vayan tomándonos de referencia eh, aunque trabajamos completamente eh, nosotros bajo nuestro modelo de negocio, pues nos da mucho gusto que, que, que más gente se esté acercando al cáñamo, porque en el 2019 era eh, mota legal, eleva la moral y todo, toda esta onda que estaba en torno al activismo, no había realmente propuestas que, que, que, que estuvieran más allá del alcance del mercado recreativo, y, y, y realmente eso pues nos gustó muchísimo, nos gustó ver que realmente no había una ruta marcada, que esta realmente es una industria de pioneros en el que tú puedes comenzar todavía, en el que muchas personas pueden comenzar. De hecho, todavía ni siquiera hay eh, leyes secundarias, entonces hay muchas cosas que se pueden emprender y es de lo que vamos a estar hablando en este canal, vamos a estar uh, tra transmitiendo lo los más días que podamos posibles eh, entre semana, fines de semana ¿por qué? porque pues, ya, ya ahorita pues se les va a presentar todo lo que tiene que ver con, con, con los plásticos con cáñamo biodegradable quiere decir que ya voy a tener una carga de uh, de trabajo un poco más ligera, entonces voy a poder hacer este tipo de transmisiones y, y, y todas las preguntas que ustedes quieran me las pueden hacer uh, acá abajo este, un saludo a Gersa, Gersaín Así dice Armando, ¿cómo estás? Un abrazo, Rodrigo, Morelia, hola, hola, hola, hola, hola, hola a todos. Los que están por acá compartan, ¿eh? porque necesitamos que nos ayuden compartiendo, este… Y que, y que hagan sus preguntas, que hagan sus preguntas acá, ¿de qué quieren que les hable? Ahorita pues les estoy comentando esta historia de que realmente nosotros no teníamos nada planeado, no había eh, un, un programa, por ejemplo, que dijéramos en nosotros en 2019, ¿sabes qué? Para el año 2022 vamos a hacer los primeros prototipos de, prototipos de plástico de cáñamo industrial biodegradable. No es así, la gente que, que tiene una idea de pensar tradicional de los negocios y quiere incursionar en la industria escanárica. Esto está en un completo error. Esta es una industria para pioneros y para personas innovadoras que están dispuestos a asumir un riesgo enorme, ¿sí? No es para los que piensan en el mercado, no es para los que piensan en el mercado tradicional, en los negocios tradicionales con una proyección a un año, dos, tres. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay una legislación. Esta es una verdadera industria de valientes, es una verdadera de, de, industria de pioneros que están dispuestos a arriesgar su tiempo, su reputación, ¿sí? Es que están dispuestos a, res, a arriesgar todo, todo, todo su, su, su dinero, su, su esfuerzo para. para que poco a poco puedan ir viendo lo lo, lo lo lo bueno que tiene esta industria, ¿sí? Pero es una industria de muy alto riesgo. Entonces, si tienes una forma de ver los negocios tradicionales, si tú tienes una forma de ver los negocios como el típico plan de negocios de misión, visión, objetivos a corto, mediano plazo, proyección financiera, FODA todas estas herramientas de, del mercado tradicional, estás muy equivocado, estás muy, muy equivocado. Este no va a ser un mercado tradicional, este es un mercado de pioneros, este es un mercado de valientes que están dispuestos a, a sacrificar su tiempo, que están dispuestos a sacrificar su inversión. Y si quieren una inversión segura, muchachos, si quieren una inversión segura, mejor no se metan al mercado de la regulación del cannabis en México. Mejor pónganse a vender papas, chiles o frutas, verduras... O, o, o pónganse a vender hamburguesas, que eso sí van a poder hacer un, un plan de negocios tradicional. O sea, ¿por qué? Porque es una. Las papas, los chiles y las hamburguesas, es, un, es una industria, unos negocios completamente regulados, entonces ahí sí pueden tener una proyección financiera. Acá hemos visto muchísimas empresas cómo han eh, comenzado su. cómo han comenzado su, su, sus emprendimientos. Y, y han tronado, ¿no? Han tronado tanto eh, los movimientos que se están dando de, del 2017 para acá, como emprendedores y todo eso. Entonces, es un mercado completamente volátil. Mucha gente piensa que es algo sencillo, pero lo, lo, las personas que me ven, los que son competidores, los que son eh, personas que ya están en este mercado desde hace pues un buen tiempo… Sabrán, ¿no? Que esta no es una una carrera de, de velocidad de ver quién llega más rápido, sino que es una verdadera carrera de resistencia, ¿sí? Entonces, quien quiera un mercado seguro, quien quiera una inversión segura, pues pues mejor entre la, a, al negocio de los chiles, de las papas y de las cebollas, este mejor no no no le entre a este a este negocio. Y, y poco a poco estamos viendo también los grupos que están sobresaliendo, que están quedando de todas estas oleadas canábicas, desde el 2017, la del 2019, la de pandemia, que hubo muchísimas organizaciones, muchísimos uh, emprendedores y emprendedoras canábicas que perecieron en el año 2019, perdón, en el año 2020, a raíz de la pandemia, hubo muchos movimientos que no lograron pasar el umbral de la pandemia, que, que, que realmente les fue muy difícil, que realmente se les cayó el mercado, y no nada más a ellos, sino a muchísimo comercio, eh, muchísimos tipos de comercio en el mundo, y, y eso es algo pues para que nadie se queje no porque esto le, le fue casi igual en, en todo el planeta, pero ha habido muchos proyectos canábicos que por ahí nosotros estamos observando que, que tanto surgen del activismo como surgen desde la iniciativa privada pero ahí están ahí están estos, estos emprendedores y emprendedoras canábicas que no se dan uh, por vencidos y Saludos desde la mitad del mundo, Ecuador, Danilo, Danilo, te mando un fuerte abrazo, sigo tu contenido, sigo tu contenido aquí en Facebook. Te mando un fuerte abrazo allá en Ecuador, que, que también están eh, luchando por la legislación. Y en general, en toda América Latina, me llegan llamadas y WhatsApp, whatsapps, gracias a, a, afortunadamente me llegan muchas llamadas y muchos whatsapps, de Argentina, de Perú, de Panamá, de Brasil, de Uruguay, uh, de Bolivia, de La Paz, me llega muchísimo, de Colombia. Colombia es el país donde más me siguen después de México y Estados Unidos, les mando un fuerte abrazo a todo nuestro América Latina, todo nuestro continente completo, porque también hay muchísimas personas en Canadá que nos siguen, Canadá desde Quebec hasta la Patagonia Argentina. Esta es una revolución canábica que se está dando uh, alrededor del mundo, no nada más en América, también en Europa. No se diga en España, está durísimo, por allá también tenemos seguidores en España. Les mando un fuerte abrazo. Este, también en el Medio Oriente, en Israel, que es el único estado que tiene regulados todos los usos del cannabis y recuerden, recordemos más bien que, que Rafael Meshulam, pues es el padre de todos los cannabinoides y es en Israel donde realmente yo diría que es el centro de la tecnología del cannabis, pues es en Israel. ¿Sí? Mucha gente dice que, que Estados Unidos o Canadá, pero no, no, no es así. Este, vamos acá, dice, saludos de Texcoco, Estado de México, saludos a todos mis queridos amigos y socios en Texcoco, Jorge Pineda, Diego Corona, Danilo, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo a Rodrigo, a, a, a mi canal Rodrigo de Texcoco, por ahí les vamos a tener unas sorpresas ahora, lo que se viene de Canamiche está muy sorprendente, tuvimos una reorganización interna, van a Vamos a darles una, primero una gran sorpresa con los plásticos biodegradables que ya vamos a darlos en unos pocos días, vamos a hacer esta rueda de prensa y lo vamos a transmitir así también en vivo desde, desde esta página de Facebook, también en YouTube vamos a compartirlo en vivo, por favor suscríbanse, denle like, denle like pongan, pongan ahí la, a la suscripción de esta página, suscríbanse para que les llegue contenido especial. Y, y, y próximamente también les vamos a dar una sorpresa con un libro que se llama... Bueno, no les voy a decir el nombre, pero ahí viene el libro. Los que vieron los lives de, de principios de enero, los que vieron en enero los lives que empezamos a ver, ya saben más o menos de qué trata, porque comencé a escribir el libro hace exactamente un año. Un año cuando Canamichi va como a la mitad. Entonces, este libro va a estar muy bueno porque es un manual de, de todos los pasos que nosotros hicimos. Todo lo que nosotros fuimos haciendo lo fui plasmando en ese libro. ¿Para qué? Para que tú si eres un emprendedor nuevo o, o un emprendedor ya también que tiene tiempo en el mercado pero no ha logrado interpretar lo que nosotros interpretamos, pues vas a poder tener este libro para que tú puedas a, tener esa guía de todos los errores también que cometimos, ¿no? Porque realmente hemos cometido más errores que aciertos en, en esta pues en esta, en, en esta industria naciente. Así es de que si tienen alguna pregunta, también acá en los comentarios recuerden que es muy importante que, que, que me dejen acá sus, sus comentarios para que yo pueda irme guiando de cuáles van a ser lo, los programas que ustedes quieren. Dice, para textiles y plásticos. Sí, era algo que estábamos platicando con mis socios de, de todas las aplicaciones que tiene el Cáñamo, tiene más de 4,500 aplicaciones. Uh, y algunos de mis socios me decían, oye, ¿por qué no nos enfocamos también en los textiles y no solo en el plástico? Nos podríamos enfocar en las 4,500 aplicaciones que tiene esta bendita, sagrada y poderosa planta. Pero nosotros pues nos vamos a, a, a concentrar realmente pues, en lo que ya tenemos uh, viable, lo que ya tenemos factible, que son los plásticos. Entonces, esperen esta, estos próximos días, los que van llegando... Ahorita acabo de comentar cómo fue todo lo, lo que tuvimos que pasar, lo que hemos pasado en Calamich, tanto desde el exterior como desde el interior de nuestra empresa, porque las empresas, pues recuerden que tienen, uh, pues tienen uh, altibajos, también tienen personas que influyen desde fuera, personas que influyen desde dentro, y, y, y realmente, pues es lo que hace crecer una empresa, ¿no? Que no estés aislado, que realmente estés moviéndote para un lado, para el otro. Y, y, y eso va a venir también en el libro. Pero el libro, espérenlo próximamente, lo primero que va a salir van a ser estos prototipos de cáñamo industrial. Así es de que les, les pido que me ayuden, compartan por favor en sus países, allá en Ecuador, estimado Danilo, que nos ayudes a compartir este contenido para que llegue también a más personas. Y, y, y si no hay más preguntas, pues les mando un fuerte abrazo. Ah, ah, miren, acá atrás de mí está el mapa de todo el mundo. Danilo anda por aquí como a la mitad, dice desde la mitad del mundo. Acá está Danilo. Nosotros estamos un poquito más acá, en México, precisamente Ciudad de México, pues por aquí en medio. Y, y, y por aquí vamos a estar transmitiendo, voy a, a, a darme este tiempo porque... De con, con, con la otra temporada de video podcast, pues estaba como más producido. Ahorita estoy prácticamente donde me agarre la noche, me voy a poner a transmitir. aquí tengo eh, estoy la, la calidad del video es un poco mala porque es el de la computadora, el del portátil. Y el audio pues es el que vamos a empezar a mejorar un poquito. Acá compramos este micro. Está muy, muy, muy bueno. muy Espero que este video se escuche mejor que los videos pasados y vamos a estar trabajando todos los días todos los días vamos a estar subiendo contenido nuevo eh, todos los que colaboran también conmigo aquí en la página de, de, de Pablo Luna órale dice Rodrigo qué tan complicado será hacer el cambio de productos derivados de, del petróleo a cáñamo no es nada no es nada complicado para nosotros para nosotros, Rodrigo, no es nada complicado porque lo complicado ya lo hicimos. Eh, más bien, eh, estábamos platicando, por ejemplo, con la iniciativa privada, con, con, con las personas que se dedican a fabricar plásticos, que aunque el, el, el plástico de cáñamo sea biodegradable, no se genera realmente una solución, porque la solución no es de qué material esté hecho, ¿sí? sino de lo que tú, tú, tú, tú que me estás viendo, ¿dónde está la cámara? Acá, tú y yo y todos hagamos con estos productos, sí, porque de qué sirve tener esos productos de plástico biodegradable o, o que se van a, a, a tener una degradación más rápida, si de todas maneras lo vas a echar a la, a, a la basura, al, a, a la calle, se va a tapar la alcantarilla, entonces no importa si se si es biodegradable, si se va a ser si, si en menos tiempo que el plástico tradicional, más bien hay muchos hábitos que nosotros como seres humanos debemos de cambiar, y, y, y, y, y no es difícil, simplemente este, necesitamos poner de nuestra voluntad, porque también somos muy pocos, ¿eh? somos muy pocos los que estamos en la parte de, de mejorar el medio ambiente, específicamente con, con esto del cáñamo, por ejemplo, con, con los plásticos, todos están en la parte recreativa, y, y, y los que no están en la parte recreativa están en la parte medicinal, de los extractos, de, de las tinturas, del CBD, que, que, que es súper popular, entonces también somos muy pocos los que estamos en esta parte de, de, del medio ambiente, ¿sí? sí, Somos muy, muy pocos. A ver, vamos a, a, a leer, dice Danilo, mi hermano Danilo dice, gracias hermano, la Legión Canábica le saluda a toda esa gente de Aventura Canábica. Nosotros también estamos atentos a vuestros pasos, son nuestros guías. Un ejemplo, Paz y Flor Brothers. Órale, Danilo también, viva viva México, viva Ecuador, viva viva América Latina, viva la humanidad completa, este, mis estimados. Dice, ya está compartido, dale, dale, dale, eso es todo, Danilo. Buenas noches, ahora con la ley en México, ¿qué no permite? Pues miren, toda la legislación está basada en el mercado recreativo, en los derechos, que sí es muy válido, porque a veces me escuchan hablar a mí que yo digo, ¡ay, que los derechos! No, no, no, o sea, yo también soy un usuario de cannabis, o sea, yo también fumo y, y, y no me da pena decirlo, ni mucho menos, al contrario, es una planta sagrada. Pero mi negocio o, o, o mi, mi canal, que es este... ¿Sí? es como a mí me gusta la cerveza, pero no me la voy a pasar clavado en lo de la cerveza, o sea, yo me dedico a lo del cáñamo. Me gusta fumar cannabis, pero mi trabajo y mi contenido tiene que ver con el cáñamo, ¿sí? entonces, ¿por qué? Porque también es mucha gente, o sea, acá en México, no sé cómo se allá en Ecuador, pero acá en México realmente pues, el 90% o el 99% de de las personas que están interesadas en esta regulación, pues están muy clavados en la parte recreativa. Algunos lo disfrazan con la parte medicinal y lo quieren legitimar con la parte industrial, pero si te fijas son los mismos actores que están en la parte recreativa. No tiene nada de malo. Si ya fuera legal, pues yo también estaría ahí dándole, ¿no? Pero uno de nuestros principios es, es no, no llorar, no estar uh, quejándonos, más bien al contrario, proponer y trabajar con lo que hay, porque con lo que hay se puede trabajar. Poco a poco se van a ir dando las legislaciones en todos los países, hasta en Estados Unidos. Y, y, y poco a poco vamos a, ir, vamos a ir avanzando, vamos a seguir leyendo. Saludos Canamich Tezco. Ok, dice, ¿cómo comercializarán en México ya que la ley no permite la venta de bolsas de plástico? Pregunta mañana risueña. Uh, cuando nos referimos a plásticos, pues puede, pueden ser plásticos para hacer mesas que llevan un 35% de fibra de cáñamo. Pueden ser plásticos para hacer los invernaderos, que, que es lo que trabajan nuestros socios en, en, en esta fábrica de plásticos. Pueden ser plásticos para la bolsa de siembra para la bolsa que se usa para sembrar, también pueden ser ese tipo de plásticos. Pueden ser una infinidad de aplicaciones de plásticos, tenedores, cucharas de plástico, eh, platos. Hay una infinidad de aplicación de, de, de platos porque efectivamente en México se está legislando para que se deje de usar el plástico y el plástico que se use también va a tener que ser biodegradable. ¿sí? Entonces, eh, no solamente nosotros como emprendedores del cáñamo emprendedores canábicos o revolucionarios canábicos como lo es nuestro amigo danilo también eh, no solamente estamos interesados sino que también la gente que se dedica a la fabricación de plásticos están siendo presionados por las legislaciones sí, entonces hay mucho interés de muchas partes nosotros debemos de saber bien cuándo es cuando tenemos que meter el gol y, y, y, y en qué mercado entonces eh, les agradezco mucho los que han compartido, les agradezco sus preguntas, les mando un abrazo, Danilo, ahí a, a, a, a Ecuador, este, a Texcoco, a mi amigo Gersaín Carrillo, Armando también, a Morelia Casas, a mi querido Armando, Andrés Corona, Andrés Corona te mando un fuerte abrazo, querido amigo, este, Diego Corona, te mando un abrazo, Jorge Pineda, Blanca, se fue la señal, ojalá ya haya regresado, hace seis minutos. Eh, Rodrigo, Danilo, otra vez por acá, eh, mañana risueña. Dice, ¿es verdad que ya van a dar permisos para el cultivo? Ya hay permisos, eh. o sea, quien quiera, vea por aquí hay un video que hicimos eh, con el licenciado Tinoco y con el doctor Kevin, de, de, de aquí de Canamich, y, y ya hay permisos para que ustedes puedan cultivar. O sea, ya hay permisos para poseer, para hacer la extracción, para todo. Lo que no existe es un permiso para la comercialización. ¿sí? Entonces, eh, de acuerdo con lo que acaba de decir la Suprema Corte de Justicia, si a ti te agarran con más de 5 gramos y puedes comprobar que es para uso personal, que no sé cómo le vas a... Loro, ¿lo vas a comprobar? ¿Le vas a pedir factura a alguien o cómo... Si tienes más, ya va a ser el juez va a poder considerarlo un delito. ¿sí? Entonces, eh, todavía hay muchas cosas que están en el aire, hay muchas personas que están mintiendo, sobre todo con lo de los permisos, y, y, y hay que más bien andar muy muy bien cuidaditos. Saludos desde Arauca, Colombia. Colombia, les mando un gran abrazo en Colombia, les mando un fuertísimo abrazo. Más de 4,500 personas nos siguen allá en Colombia. Estamos sabiendo de que de Arauca, de, de este de Cali, también nos siguen un buen número. Obviamente de Bogotá. Este, qué, qué buena onda que nos siguen de todos lados. Compártenos, por porfa, Wilson, allá en, en Colombia. Compártenos en tus grupos para que este video pueda llegar a más personas. Hoy hablamos de los prototipos de plástico de cáñamo industrial que vamos a lanzar. Entonces... Eh, esta revolución apenas está comenzando, amigos. Hay mucha gente que estuvo antes que yo. Yo veo, por ejemplo, a Danilo, que ya lleva un rato también eh, en su tema. Uh, hay muchas personas que estuvieron antes y seguramente va a haber muchas personas que lleguen después de nosotros. Lo importante es... Eh, ya no estar, y eso sí es un llamado a todos lo, lo, los canábicos, ya no estar enfocados en el mercado canábico porque los canábicos son sabios, o sea, tú no le puedes vender cannabis a un canábico, si ¿Sí me van a entender, no le vas a vender cannabis a un autocultivador ni a un eh, activista. Entonces, necesitamos ir allá al mercado que está fuera a los no canábicos, ¿sí? a los legisladores, a los empresarios, a los deportistas, ¿sí? vamos a las amas de casa, vamos a que toda la gente vea que la planta, más allá del uso recreativo que, que es legítimo para las personas que así lo quieran ejercer, más allá de eso, hay verdaderos beneficios tanto para el medio ambiente como para la economía global, sí, porque el cáñamo se adapta a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, así es de que vean más allá, sí los invito a, a que vean más allá del mercado recreativo y del mercado eh, medicinal, porque el mercado es gigantesco, o sea, el mercado recreativo y medicinal solamente van a representar algún 5 o 10% de lo que realmente, del impacto que realmente va a tener eh, el cannabis en el mundo, como lo dijo el empresario James Sasa de, de Aurora, eh... Cuando deje de ser una moda, porque ahorita es una moda realmente lo del cannabis, ¿no? Acá en México, en todo, en todo el mundo es una moda, es un morbo, morbo que, que, que mucha gente dice ¡Ay, esto sí, se, sí pondrá o no pondrá el CBD de, la, de las personas no canábicas! Pero cuando deje de ser una moda, ustedes saben que todo lo que nos rodea, mi mapa, mi libro, la camisa, la energía que se usa se puede extraer del cáñamo, ¿sí? Entonces... Va a haber una verdadera revolución cuando deje de ser una moda, porque ahorita es una moda. Ahorita vamos, vamos a ir viendo cuántos sobreviven a, a, a esta moda. Y vamos a dar la última idea de los mensajes. Dice Mariana Risueña, gracias por la respuesta. ¿Qué sabes del plan Tetecala Morelos? Pues lo único que sé del plan Tetecala Morelos es lo que se anuncia en las redes sociales, de sus propias redes sociales. Uh, yo no tengo ninguna relación... Con ningún otro tipo de grupo de activistas, yo trabajo única y exclusivamente para, para grupo Canamich. Este, tengo exclusividad, ¿no?, como... Hay muchas cosas que no puedo hablar con otros. Y no, no, no sé realmente qué estén haciendo. Yo veo que están en la parte primero que siembra marihuana. Eh, no sé si tengan semilla de cáñamo, cáñamo, porque hay mucha gente que confunde el cáñamo, ¿no? Piensan que es el macho, o piensan que nada más es la parte de la. De, de, de, de, de, del tallo de la planta, ¿no? El cáñamo es una variedad genética, cannabis ativa L. Eh, que es específica para generar fibra, para generar la fitoremediación por medio de sus raíces, eh, para generar flor, para CBD, pero eh, la característica principal que tiene el cáñamo pues es que no produce más de 3% de THC. Entonces, hay muchos movimientos como Plan de Tetecala, también eh, en Puebla, también en, en, obviamente, pues ahí en Morelos. Eh, yo soy muy respetuoso de todos los movimientos que se están dando en todo el país porque eh, la revolución canábica que se está viviendo a nivel global, pues solamente va a ser de los pioneros. Y si en Tetecala están echándole ganas, eh, aquí no es de quién sabe más del cannabis, no es de quién sabe más de negocios. Es de quien esté duro y dale todos los días, duro y dale todos los días. El secreto del éxito no es, a, a, hasta el mismo Darwin no lo dice, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que se adapta. Más rápido los cabanos, puede conseguirte un permiso con la COFEPRIS, eh, puedes hacer un montón de cosas, pero no hay nada realmente sustentado, porque hasta faltan todavía las leyes secundarias, sí, entonces eh, no, no, no, no se no se aceleren como algunas franquicias que todos conocemos que su modelo de negocios pues, era vender cannabis recreativo como en Estados Unidos. Y luego es otra cosa, ¿no? Que acá en México están, están queriendo meter la misma cultura, la cultura canábica estadounidense, y obviamente nosotros no somos Estados Unidos. ¿sí? Entonces, toda la gente que, que, que está tratando de, de, de meter esta cultura, uh, pues por ahí les va a estar fallando un poco. Les mando un fuerte abrazo, ya saben que estoy en pie al orden. Vamos a dar la última ley de los mensajes, a ver si queda alguno por acá a los comentarios, perdón. Dice, hola, salud saludirijillos, Pablo, hola, hola, hola, Ciudad de México, hola. Dice, ¿sabes si en algún lugar se pueden comprar legalmente las semillas de cáñamo? Por ahí, no voy a decir marcas, pero sí ya se pueden conseguir. Eh, por ahí creo que hay una, una empresa, eh, una consultora que, que las iba a regalar también, ¿no? creo que hicieron unas publicaciones. Entonces, poco a poco se va a ir abriendo el mercado, poco a poco va, va a ir teniendo este uh, realce. Así es de que les pido que se suscriban y que le den like y que me ayuden a compartir si lo están viendo en Facebook. Les mando un fuerte abrazo a todos, estoy en pie del orden. Nos vemos a, a abrazos fraternales a todo el mundo, a toda la gente que nos siguió hoy de Ecuador. Danilo, un abrazo. Argentina, de Colombia, de Perú. Les mando un cálido abrazo a todos. Estamos en pie del orden y nos vemos en el próximo capítulo. Este es el video podcast de Negocios, Cannabis y Política. Hasta la próxima, emprendedores y emprendedoras canábicos.